A mí me da, me da, esta camisita me queda bonita, tú ves. Te, queda eh, baja col, bien. te queda ese color. Eh, me queda ese color. Tú ves. Hay que obligarte a decirte eso. Porque tú podías puedes, tú puedes decirlo ahorita. ahorita. No, me pues, me dijo, bien. Entonces, tú no te halagas todos los días. Entonces tú, Todos los todo, días, todos los días. Se le halaga. Eh, tú ves, muerto era más grande, pero estoy sentado, me queda bien. <risa> Llega hasta las rodillas. Así que, <risa> Señores, a mí me da. Coraje, me da pique popularmente hablando sobre un asalto que se ha hecho viral eh, en las redes sociales de una farmacia yo espero que la vamos a ver esto y después desglosamos lo, lo, lo sucedido los individuos armados asaltaron ayer una farmacia ubicada en Villa Fundación en la provincia Peravia cargando con una alta suma de dinero el hecho que fue captado por las cámaras de vigilancia del establecimiento que muestran cómo los delincuentes quienes portaban pistolas y escopetas penetraron el establecimiento y golpearon al propietario exigiendo del dinero. Además del dinero, los malhechores se trajeron medicamentos y cargaron con documentos personales de varios de los empleados. Miren esto, vamos a devolver el video para atrás, por favor, con audio. Abre, abre, la, la abre, ah, espérate, espérate, espérate. abre, la abre, abre, abre, abre, abre, está abre, abre, abre, abre, abre, ay abre, abre, abre, abre, abre, abre, Espérate, abre, no, abre, abre, abre, abre, abre, abre, Entonces, tú lo hagas, ¿cuál le agarras hoy? Okay. Entonces tú lo agarras a ellos. ¡No le den! ¡No le den! Pero ese señor está cooperando con él. Tú ves, porque no ha hecho ninguna fuerza. Si hubiese sido una gente más capacitada, cuando ve que se les cae el pene, no, no fuimos al bollo. ¿Tú Hay personas que tienen ese valor. Tú ves, porque se le salió cuando le dio, se le salió el pene. Si es un tigre de medio, una gente que tenga valor. Sí, lo abruzó y perdió ahí mismo. ¿Qué pasa con la policía aquí? La policía tiene que esas dos gente además tienen que subirlo a las redes y los mismos enemigos de ellos lo tiran sí, para adelante. Ese fulano y fulano no está el sitio. Ese fulano y fulano, fulano, fulano está el sitio. Sí. ¿No ¿Entiende? Los mismos enemigos de ellos. Usted no tiene que maltratar a nadie. Usted hizo su atraco, Agarra y váyase. ¿Por qué ese señor no lo hizo? Nervioso que está, porque es un sí. tipo armado y lo parte, lo lava en su sangre, como dicen popularmente hablando. Entonces, aquí tiene que haber un código, un código penal donde donde esa persona ¿Cómo fue que tú dijiste ahorita? No, eh, No, no, video como es eh, eh, atraco eh, cartado en video con agresión. Y ya, entonces darle un año preventivo para que vaya haciendo su su, fam, su familia ahí, eh, un año adelante. Intento de asesinato, le está apuntando con un arma. Claro, claro. Eh, y lo agredió, entonces lo sueltan ahorita, ¿verdad? Lo sueltan ahorita para que siga habiendo problema de aquí. Viene un hijo de ese señor y sabe quién es, le da papá, dos tiros en los pies. Entonces a ese, a ese hombre le mete en cárcel que se acabó. Así es. ¿Lo entiendes, en lo, lo, lo pones a coger lucho, Usted no, no tiene sabemos. derecho a matar a nadie. Está bien. No, ¿Sato? no. Pero ya la, la justicia ahorita lo agarra y lo suelta. Ya andan sí. haciendo y deshaciendo. Es el problema, que lo sueltan. ¿Eh? y, y, y imagínate. que no para. Y no me gusta ni hablar casi, sea. pero es eh, increíble. O tuve gente en la calle. No que, que abusadores, dándole golpes, abusadores. Entonces, cuando tú lo agarras bien, cogido, que tú lo agarras una multitud, tú lo ay, ay, ay, Ay, ay, y se hace los muertos, los tigres, ya se dijo: Ay, que ya deja lo que está. en eh, su sangre también. Sí, es que sí, una sí. señora también, que un infarto le puede. Sí. sí, después de un infarto. Una señora cuando viene a ver trabajando ahí, ya por, por obligaciones, porque hay personas mayores que ya trabajan por, porque obligadas, porque todavía tienen que llevar el sustento a su casa. Que hay personas de edad que ya no pueden estar trabajando, no sé, y trabajando si hay, en, en este país. Porque yo veo países más pequeños que tienen un, un, una raya con eso que usted no puede robarle. Sí, ¿eh? Le dan lo suyo, ya, la dan la dan suyo de una vez y le cantan y le cantan fue okay. y una vez. y son países más pequeños. Hay que dejar esa ratería ya aquí. ¿Qué pasa? Que ningún cáten esto bien, ningún ladrón. Entra con esa confianza sin tener un ayudante de adentro. Los famosos santeros. ¿Cómo usted le va a caer a ese hombre ahí si usted conoce, si usted sabe quién es quién? Bueno, pues, lo tenían estudiado. Eso es lo que parece. ¿Entiendes? Entonces hay que averiguar de adentro esa farmacia, investigar a todos los trabajadores. Porque ellos entran con el pechazo, el Moreno entró con Amoroy, como dice. Claro. ¿Eh? Entonces eso debe ser investigado por la DICRIN claro. de esa ciudad. Y y se sabe que estamos en los tiempos de, de que se usa mascarilla, porque mira, ya entraron con mascarilla, ahí un poquito incómodo reconocerle lo facial. No, no mira, con, con la la tú, a ti te conozco yo hasta sin cabeza. Exacto. <risa> yo me sorprendo, mira, yo me sorprendo, mira, mira, te voy a decir algo, yo me sorprendo porque a, yo me pongo un, a veces yo me pongo un abrigo cuando salgo a la calle, me pongo la mascarilla y me tapo así, por eso. Y hay gente que me saluda de la familia y yo opa, la pues, mira, ya yo soy a una ficha. Hay Llama, personas ya No sé si es por el color de la que abrigo, por el ah, caminar. Ahí viene Fulano. Sí. Le arrastran los pies. Ahí viene. Ya Ahí viene Fulano. Sí, es cierto. Entonces, ese Moreno y el otro Corita, que si le dan una galleta no tira un tiro con esa escopeta. ¿Tú entiendes? Eso deben. Es eh, lo mismo de barrio, de tirarlo para adelante en las redes. Ese Fulano, el hijo Fulana entonces a sí. la mamá cuando vaya a estar diciendo que lo están involucrando que no sabe de eso meterla allá presa también el tigre, el tigre, no le gustan los abusos eh, al tigre no le gustan los abusos no ¿verdad? no es que el tigre y el tigre que no le dan golpe no recogen todo y lo amarran pero para que usted parte eso de. No, y como estoy seguro también fue planeado, porque no se le ven a yo apurado. O sea, como todo a su tiempo, puede ser con el mismo seguridad, con alguien del, por ahí del sector, como decía aquí de Villa Fundación, que es un barrio. Entonces todo puede ser coordinado, porque cuando es algo que es rápido, muchas veces cuando están cerrando y es todo que ni le llegan a dar, o sea, como que dame, lo primero que ven lo recogen, pero no. Ahí fue todo a su tiempo, le dieron, o sea, todo tranquilo. Pero esperemos que, como decía Néstor, que esto no se quede en vano, porque ese es el problema. Lo ponen un día, dos días y después vuelven y siguen haciendo y deshaciendo, y la policía sí, que se está haciendo el trabajo y no se está haciendo. Claro, claro. Le damos la bienvenida a la Voz en Off, Villalona. Hola hola hola y saludos ¿Y a todos aquí estamos bien estaba lloviendo allá afuera no sí, sé si sí, hablamos. no ah, la bienvenida de principio no la dio y qué fue Ahí, no. bueno bueno no porque como te dije la, la, lluvia, la lluvia, lluvia pues nos retrasó la llegada una aquí digamos, así. Con la lluvia. una lluvia inesperada aquí que cayó no, a, no, a, a ver no, si refleja cuando hay, cuando hay lluvia así siempre da mucha hambre sí para para corregir algo con Camila eh, Villa Fundación es un distrito municipal de Baní. Wow. Eh, oh, entonces okay. y es una población muy pequeña, o sea que eh, donde todo el mundo se conoce. ya como que como decimos aquí son tres esquinas y cuatro sí, calles ¿no? y, un, o sea, callejón, como y dice. un callejón. Exacto. Entonces allá son eh, si la policía se pone para eso lo puede agarrar fácil. Te lo digo yo porque yo tengo mis, ah, mis generaciones anteriores de, de, par, de, de parte paterna son de allá, o sea que, ah, okay. eh, que lo, eso lo, lo va a agarrar señor, de una hombre. vez.